Río Hudson, en esa parte ahí, con mil camas por la emergencia que hay. Entonces, nosotros aquí, lo que está haciendo el ministro de Salud Pública en este momento de habilitar, es una de las acciones más positivas. ¿Por qué? Porque hay que darle respuesta. Y la deficiencia de nosotros, desde siempre la hemos dicho, son las camas. Por lo tanto, habilitar estos lugares específicos. Para atenciones a los pacientes es lo mejor que se puede hacer para asegurar un buen servicio. Mire, antes de que entre otro de los compañeros, ¿se dieron cuenta en el video de uno de los muchachos que están montando las ventanas que se está comiendo un pan con, la, con, la, con los guantes? Dios mío, no. ¿No se fijaron? Necesitamos orientación, señores. El que esté supervisando personal tiene que estarlo vigilando para evitar. Míralo ahí, Amado, lo viste. El video va a agradecer eh, Agenda 56 por su. Sí, claro, los... claro, cómo no. Claro. Pero entonces, bueno. él está con los guantes y se come el pan. ahí comiéndose el pan, igual sí. que el tipo que salió en el supermercado, La comiéndose papita. una papita con el guante. Comiéndose una naranja con el guante. Ayer. Amado, vamos a. Ayer. Sí, sí, pero hay, pero me... hay. Mira cómo agarra el, el pan con Eso con, hay con que el hacerlo viral, señores, para que la gente tome conciencia. Sí, pero eh, eh, a él, caramba, ¿cuántas veces se ha dicho que el guante, eh, an, después que se, se utiliza, se quita y se tira en esa facón y hay que lavarse las manos con, con, con jabón de cuava? Eh, caramba, ¿cuánto hay que hablar con la gente? Eh, cua, eh, de manera diaria. Y cada minuto y cada minuto, por ejemplo, aquí en Telenor se pasan las informaciones. Caramba, la gente tiene que tomar, tiene que tomar conciencia y tiene que tomarse esto en serio. Y con relación a los centros de aislamiento, yo me voy a reservar el comentario. Eh, porque francamente me ha dolido mucho. Me ha, do me ha dolido mucho la actitud de muchos dominicanos. A mí, a mí como dominicano me ha dolido mucho el hecho de que... Eh, Aprovechemos esta situación solamente para echarle lodo a la República Dominicana para decir que aquí nada sirve, para decir que aquí todo es una porquería, porque yo en mi espacio más adelante, en mi tiempo más adelante, voy a presentar una cronología de videos de lo que está sucediendo. Señores, miren, en Italia, que, que tiene uno de los sistemas de los sistemas de salud de los mejores del mundo, Italia, no han podido, ya no encuentran qué hacer. En Nueva York, que estamos hablando de la capital, como se dice, la capital del mundo, Estados Unidos, de, en sentido general, que estamos hablando de una potencia mundial, están recogiendo los cadáveres, ¿sabe cómo? Con montacargas y metiéndolo en un... Y eso video yo se lo voy a presentar ahorita, aunque le duela, para que la gente entienda que esto no es un relajo. Esto no se trata de decir, ¡ay, me, me trajeron un muerto eh, eh, en, en eh, eh, su dignidad! ¿Qué dignidad? de qué dignidad que se está apelando ahora si, si los muertos ni siquiera lo podemos enterrar como se merecen y los centros de aislamiento eh, incluso escuché ahí a alguien haciendo una propuesta de rentar el hotel La Caoba, entonces veo que se están focalizando en el confort incluso dice esa palabra ahí eh, eh, adecuado y con confort y qué confort es que la gente está pidiendo yo le voy a presentar también ahorita a propósito de eso que Fulvio decía de que hay lugares que se están preparando, por ejemplo, eh, eh, hospitales en carpas con camitas chiquiticas como esa camita que criticaban eh, eh, eh, algunos de los que están aislados. Ah, esto es una camita para un niño, pero por Dios, no te van a buscar una, una cama. como es? Eh, eh, queen Sai, Sai. ¿Qué te llama? No te van a, a buscar Sai. una cama. Tienes que entender que es un asunto de emergencia mundial y tenemos que entender que ahora los propios países están compitiendo por los... Por los eh, eh, por los respiradores, por las camas, por las mascarillas, porque el mundo entero está colapsando. Entonces, yo con relación a los centros de aislamiento, sí entiendo que deben ser aislados, porque criticamos, por un lado criticamos al ministro cuando dejó a doña Oraida en su casa, lo criticamos y, y el pueblo de, de, de Villarriba estaba incómodo por eso. Pero cuando vamos y a buscamos, por ejemplo, cuando buscamos a la gente que están infectados y lo llamamos a un centro de aislamiento, entonces criticamos que también se lo lleven y que lo tengan preso, como dicen ellos. Y Amado decía ahorita que una de las personas que está en un centro de aislamiento aquí en San Francisco, Macorís decía me sacaron de mi zona de confort. Pero cómo así? Porque ¿Qué no estamos entendiendo eh, en tu zona de confort, en tu casa. Bueno, quizás tú no cumples con las condiciones para tu casa, en tu casa. Y, y, y las autoridades decidieron sacarte de ahí y llevarte a un lugar donde ellos entienden que, que, que te pueden vigilar y donde tú no puedes salir. Incluso lo decía a, ayer, hizo otro video, decía no me dejan salir de aquí donde yo estoy. Bueno, pero es que tenemos que entender que usted es que si usted está infectado con una enfermedad de esta letalidad eh, y con este nivel de infección que tiene esta esta esta enfermedad, a usted no lo van a dejar hacer lo que usted quiera y tenemos ¿Y que tratar de, y de propagación. Claro, tenemos que tratar y por eso yo pedí ayer que, que tratemos, eh, pero no solamente a, a nosotros, sino a todos los comunicadores de orientar a la población en sentido de por dónde va la cosa para que la gente entienda si los centros de aislamiento están, se están preparando para allá. Es que la gente debe ir aquellos que puedan estar en su casa porque tienen una casa, por ejemplo, amplia, porque hay tres o cuatro habitaciones y usted se puede quedar en una habitación como hay gente que esté en su casa. Perfecto. Pero usted no puede ir infectado a su casa, que cuando viene a ver tiene una sola habitación, para entonces usted quedarse ahí con esa persona. Y otra cosa, es importante. Escucho mucha gente también quejándose de que se hicieron la prueba y que se mueren sin llegar la prueba. Señores, por Dios, no se enfoquen en la prueba. enfóquese en su salud. Hay gente que se queda en su casa una semana entera con fiebre, quemándose, muriéndose, ahogándose a esperar una prueba. Pero por Dios, sálgase de ahí, váyase para el hospital y la prueba que llegue cuando tiene que llegar. ¿sabe por qué? Porque la prueba no va a resolver absolutamente nada. La prueba lo que le va a decir a usted es, eh, como dice, detectado o no detectado. Pero eso no va a resolver nada porque tampoco hay un tratamiento especial para la enfermedad porque no se ha encontrado un tratamiento. Y por eso... Nosotros, eh, yo realmente me he sentido muy mal de ver cómo nosotros los dominicanos hemos eh, trapeado con nuestro país y cuando usted se pone a investigar, cuando usted se pone a leer, se da cuenta, por ejemplo, que Italia tiene uno de los, de uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Y, y cuando usted investiga más profundo, se da cuenta que Estados Unidos es el país más preparado para pandemias. Oigan esto, si usted lo busca en el, en el ranking de salud, Estados Unidos es el país mejor preparado del mundo para pandemia. Pues ya no han podido controlarlo, no han podido controlarlo. Y en Nueva York, señores, la gente, yo tengo gente que están allá y me dicen que tienen miedo hasta de salir al frente. Porque claro. ya, el, el, el, lo que está sucediendo en Nueva York es tan grande que ellos mismos no, solo, no se lo pueden explicar. Entonces tenemos que entender que esto no se trata de si es el PLD o es el PRM de si es el gobierno de Danilo o es el gobierno de Leonel o de, o de Luis Abinader. Tenemos que entender que esto es una cuestión de dominicanos que lamentablemente todos, están muriendo. Todos somos responsables. Claro, y que no solamente es aquí, todavía en China está muriendo gente. Bueno, mire, yo quiero antes de que tú continúes, Fulvio, Fulvio, Fulvio, yo quiero antes de que tú continúes que hagamos un paréntesis para unirnos al dolor de Francis Rodríguez y de su familia, por la pérdida de Don Tato Rodríguez, padre de Francis, de Irka Rodríguez, de Ibarionet y de las otras hermanas, que no recuerdo sus nombres ahora. Pero bueno, eh, unirnos al dolor de Doña Lourdes Sánchez y de esa familia. Yo pienso que es el momento que todos nosotros nos sintamos cerca de Francis Rodríguez, de la familia Rodríguez Sánchez, por la pérdida de un gran amigo de muchos años y eh, una relación muy, muy larga como la que tuvimos Tato y yo. Así es que les eh, les invito para que hagamos una breve reflexión por esa pérdida que nos toca tan de cerca a todos nosotros en este programa. Sí, sí, Sam, lo sentimos muchísimo, <tose> lamentamos mucho eh, este triste acontecimiento para la familia, tanto para Francis, sabemos... El amor, lo cercano que era su padre, cómo se preocupaba, cómo lo cuidó, increíble. La verdad que lo sentimos mucho con la doña también, que sabemos que le va a afectar a todos. Nuestro más sentido pésame para toda la familia para Francis en especial nuestro compañero. Miren muchachos, quiero Mira, lo que podría. Este caso, ese es, un momento, sí, Carolina, sí. este caso de la muerte de del papá de Francis. Eh, son de la poca familia bien unidas y tú ves, tú ves a esos hijos atendiendo a esos padres yo le decía ayer a Fran tú fuiste un hijo ejemplar desde el principio y dedicaste todo el tiempo a tu padre cuidándolo así que Dios le dé fortaleza en momentos momentos tan, tan angustiantes y nos unimos al dolor de la familia, nos unimos al dolor de la familia. Así es, y eh, lamentar, ¿verdad?, el fallecimiento del padre, el señor Tato, como le conocíamos, sí. eh, eh, esposo de doña Lourdes, eh, también, eh, uniendo también al dolor de, de nuestra amiga Irka Rodríguez y, a, y de todos los hermanos de Francis. Lamentar esta pérdida, y lo peor de todo, eh, como ya hemos dicho durante todo el tiempo que tenemos... En, en esta cuarentena, de que la peor parte de esto es que no podemos eh, enterrar a nuestros muertos, es eh, que no podemos acompañar a nuestros amigos y familiares en su dolor, no podemos, eh, aunque le acompañamos en la distancia, pero no podemos darle un abrazo, eh, no podemos eh, participar de, de las actividades fúnebres lamentablemente por la situación que se vive en el mundo, y esa es la parte para, para nosotros más dolorosa el hecho de que tú no puedas acompañar a un amigo que no puedas acompañar a un familiar, que tú no puedas despedir a tus propios muertos eh, y acompañarle ¿verdad? En, en esta en morada final así que eh, nuestro más sentido pésame a nuestro compañero, amigo y hermano Francis Rodríguez y nos unimos al dolor de, de, de su familia Sí, eh, sí, eso, es, eso tiene un efecto psicológico terrible mira, queremos eh, en relación, eh, volviendo acá al tema, en relación a lo que trataban y puntualizaban de que el dominicano nunca está conforme, de que exigimos demasiado en base a nuestra capacidad de dar como país eh, a lo que nosotros entendemos que son precariedades de un sistema de salud que realmente nunca ha tenido la capacidad de dar el soporte a su ciudadanía. Entonces, esta situación de ahora eh, lo agranda mucho más. Hay que decir, y ayer eh, me parece lo, lo resaltaba, o sea, hay un esfuerzo infrahumano de una estructura de gente que está trabajando para dar lo mejor. Aún eh, podamos decir que hay en algunas debilidades que la tenemos, la tenemos. Eh, esto es nuevo para todos. O sea, no hay forma, no hay una historia que se diga, mira, esto es lo más correcto. Es de alguna forma dirigiéndonos por... Eh, lo que está establecido a nivel internacional. O sea, nosotros no, no contamos con la logística para decir si lo tenemos resuelto el problema. Eso es lo que da como resultado que la gente se desespera, entiende que no le están dando el servicio, las precariedades propias que tenemos. O sea, todo lo que está sucediendo en este momento, que ya lo sabemos, y que es lo que no hace posible que tal vez podamos tener el soporte que quisiéramos hay que entender a la gente también. O sea, tú como un familiar, se están haciendo los esfuerzos, es cierto, se están haciendo los esfuerzos inmediatamente, acá en San Francisco, el tema de Aguayo que fue un escándalo por la manera en que se entró a la gente sin tener eh, siquiera un abanico, que no estaba el mosquitero, que no había una cama, que había una mesa y una sillita. O sea, no, no, cama había, cama había desde el principio. Eh, Lo que pasa es que son camitas pequeñas, que no son camas grandes. O sea, fue algo al es lo que quiero significar más que todo, entonces la gente se desespera, cuando tú llegas enfermo a un lugar y tú dices, bueno, por aquí es que me van a dejar y encima el temor la crisis que causa el hecho de que tú digas bueno, tú estás positivo con coronavirus todo esto crea una situación de alarma, de desesperación con la gente que está ahí con sus familiares, cuando tú tienes un padre de 80 años de 81 años con problemas de hipertensión, de problemas asmáticos, que no hay un personal médico para darte el soporte. O sea, tú no te vas a quedar callado, tú te vas a desesperar, tú vas a hacer lo que sea necesario para que te atiendan a tu familiar, Eso es natural en el ser humano. Lo antinatural sea que tú te quedes como si nada, a esperar si alguien llega algún, a, ahí algún día. O sea, inmediatamente lo que tú haces es buscar que te ayuden, que se te resuelva de llamar a quien tenga que llamar de hacer lo que tenga que hacer porque tienes a una persona que se bate entre la vida y la muerte, entonces esto habría que entender el comportamiento de los ciudadanos en ese sentido señores, ver una gente ahogándose en un video, en su casa en un cuarto, cansado tal vez de buscar el soporte, la ayuda que se entiende que se está dando pero no da abasto no es cualquier cosa Tú estar en tu casa muriéndote, tú estar con tu papá muriéndose en un lugar. Tú Carolina, pero un lugar una, una pregunta. Sí. Eh, una persona que está en su casa, como dices tú muriéndose, ¿por qué no va al hospital? Porque en el hospital hay capacidad. Mira, las denuncias a las que me refiero, y en las que cito, vemos a las personas en los videos que se cansan de llamar, que se cansan de esperar, como el caso de ayer de uno de nuestros compañeros. Uh -huh. No llegó la gente, se desesperó y tuvo que irse. Entonces, Pero, pero fue... se fue para un centro clínico privado y donde no, terminó, no terminó en el de hospital dónde fue. No se trata de dónde fue, sino que nunca llegaron Bueno, eh, yo te Llega, puedo decir a ti Imagínate tú, que tú estés sin respiración, que tú estés sudoroso, que tengas fiebre O sea, que tengas todas las condiciones donde tú entiendes que tu vida está en riesgo O sea, hay un nivel de desesperación propio del ser humano que te dice, bueno, tengo que hacer algo, no me están atendiendo, el Estado no me está ayudando como se supone que debe de hacer. O sea, tú no entiendes que el país tiene necesidades, que Italia, que Estados Unidos, tú entiendes que te estás muriendo en ese momento. Yo creo que esa es la realidad natural del ser humano. Mira, Carolina. Mi amiga dice, bueno, tienen que ir a los hospitales, pero hay una línea de soporte que es el seis 462, que se supone que deben de ir, que va un epidemiólogo y te evalúa y dice qué debes de hacer pero a veces no llegan, entonces es la desesperación, o sea, yo no me voy a quedar mira, tranquilo mira, cuando yo esté en mi casa Mira, Calorina, en la comparación con los países internacionales lo que está pasando en Italia, España Estados Unidos, cuando tú ves las estadísticas de los muertos versus los que están contaminados República Dominicana sale y resalta el país donde más muertos hay per cápita por eso hay que entender las estadísticas. Entonces, aquí ¿Cuál se... es el porcentaje de Italia por y cuál es el porcentaje de, de República Dominicana, Fulvio? Sí. Tú lo sacaste aquí, ya. Aquí, mismo? aquí, aquí en República Dominicana, aquí específicamente en San Francisco de Macorís, nosotros, lamentablemente, tuvimos un mal manejo. Muy Desde el principio. Estaba circulando los sabían que estaba circulando localmente el virus y no se tomaron las predicciones necesarias. También, no eh, para, para te dato, te voy a dar el dato. las con, la condiciones... Eh, te, te voy a dar el dato. Si en República Dominicana de 1.109 más o menos que son los, los infectados hasta ahora, ya van alrededor de 51 muertos, es un 4% de letalidad en la República Dominicana comple completa, en, en, en España, con, en Italia, con mil infectados, van 12.400 eh, 12 muertos, eso sobrepasa el 10%, o sea, no es, no es igual, ni siquiera es comparable por el momento, no puedo decir que, que mañana no vaya a cambiar eso, pero no es Mira, comparable. Ya, no vamos a comparar a la República Dominicana con estos países, vamos a irnos a la región, yo tengo el dato acá, que fue uh -huh. de uno que salió hace unos cuatro días, donde te compara, no sé si Fulvio si lo tiene o si Amado lo ha visto, donde sí te compara República quiero, Mexicana, que... a República Dominicana con países de la región. ¿Tú lo tienes ahí? ¿Lo quieres dar o lo doy yo? ¿No, dale, ok Nosotros estamos en el número... Vamos a ver, lo tengo por acá. bueno Se me fue. Pero estamos muy, muy cercanos. O sea, a uno de, de o sea, en los primeros lugares podría decirse me fue la información, pero de América Latina, de pero Carolina, en lo que tú lo, ¿Sí? pero eh, lo que tú lo El quinto país. Y si nosotros nos vamos a San Francisco, somos el quinto país. Sí, si quinto país? Macorís, quinto sí país? pero Carolina. Con más pero atención. Carolina, si nosotros nos vamos, si nos vamos a San Francisco, ¿cuántos habitantes tiene San Francisco, de macorís ¿Cuánto muertos han habido en San Francisco Macorís, porque hay que focalizar eh, San Francisco Macorís. Es esa es una información que hay que tomarla en cuenta cuando se analizan esas estadísticas. Claro. Que, ¿cuál, es, ¿Cuál es la, cuál es la eh, población de cada lugar? Claro, en el caso de Italia son 60 millones de personas. Pero miren, yo quiero aprovechar el momento porque, porque tenemos. Déjame concluir okay, no, pero, si es posible. No, no, pero claro que sí. Dale, dale. San Francisco Macorís ha sido foco de atención en alarma precisamente por los tantos decesos. Nosotros tenemos tres casos que yo conozca de personas que fallecieron en sus casas, que hicieron los esfuerzos. No estoy diciendo que ya esté pasando otra vez, pero se puede dar. Entonces, no es eh, de ilusión que aquí se tenga... 20 años, 25, 30 años pidiendo un hospital regional ya el hospital eh, está dedicado para eso y están trabajando con mucho esfuerzo los médicos allí, incluso habilitando más habitaciones para atenciones de intensivos y eso está bien, pero hay otras cosas que se siguen haciendo que están hechas por ejemplo, el lavado de las calles, Yo voy a hablar de eso en parte de mi tema, pero lo más importante es que todas las acciones vayan a ser eficaces. El pueblo coopere. El pueblo necesita cooperar. Todavía vemos gente en las calles eh, por cientos, aglomeradas en lugares y también usando tela de mascarilla que no debe de claro. usar. Y comprándola en las sí. calles. Lo... Nada. Sí. Mira, bueno. Sí. Yo quiero. No pero Quiero dar un dato, se lo tengo aquí, mira. Okay, ok, Con respecto a las muertes por COVID-19, República Dominicana se ocupa como el tercer, yo dije el quinto, ahorita como el tercer, eh, con más fallecimiento en Latinoamérica, solo superado por Brasil y Ecuador. O sea, cuando nosotros vamos a medir, nosotros tenemos que medirnos con países de la región, nosotros bueno, no podemos ahí, medirnos ahí con eh, países como eh, europeos, porque las condiciones... Eh son similares a las de esta zona en lo que tienen que ver con el sistema de salud muy precario, o sea, nosotros bueno, no podemos decir que tenemos un buen sistema de salud, no podemos, porque es que no es verdad, no es cierto. Pero es que nadie ha dicho yo, eso nadie ¿no? ha dicho eso yo, yo quiero aprovechar para recordarle la pregunta del día, vamos a ver si nos la ponen en pantalla porque la pregunta del día tiene que ver con el ahí está la pregunta ¿está usted de acuerdo con que el toque de queda sea de 24 horas? Mándenos eh, su mensaje. Vamos a ver si interactúa con nosotros. llamen al, al, llame al 829-451-3381. No no, esa es la pregunta del día. Dime, Carolina. Adelante. Nos manda eh, hey.